Nuestro invitado de hoy nos viene a hablar de la vacuna. Él es el joven Nefi Molina, eh, director regional del Ministerio de la Juventud aquí en San Francisco Macorís. Bienvenido, Nefi. Bien, gracias, Ernesto. Gracias, gracias a Gracias a la joven también y a todo el equipo. Camila, Camila, dile. Un placer también. Okay. <risa> Igual. Gracias a todos. Ahora sí. ¿Y ahora? ¿Se escucha? Ok. Saludos, buenas tardes a todo el público televidente. Eh, Saludos a Néstor, también a Engel y a Camila y a Villalona que está por ahí atrás y a todo el equipo que conforma este programa tan visto. Bueno, realmente nosotros estamos por aquí eh, incentivando a toda la población joven, a todo, y a toda la población en general, realmente, a que se vacunen. Vamos todos a vacunarnos contra el COVID-19. Eh, yo creo que este es el momento real donde nosotros podemos demostrar lo patriota que somos. Es un momento que nosotros debemos de aprovechar y de trabajar en conjunto todos para que la juventud y todo el país en general se vacune. No hay mejor momento para demostrar el amor que nosotros sentimos por este país. Y realmente nosotros queremos invitar a todos los jóvenes. Hay centros de, vacu de vacunaciones en, toda, en todo el municipio, en toda la provincia. Eh, aquí en San Francisco de Macorís está eh, en la UAS Recinto San Francisco, eh, está en Centro Médico Siglo XXI, en el Doctor Ovalle, en la Capilla de la la Altagracia. Y hay varios centros más dentro de lo que es la provincia de Duarte. Entonces nosotros como Ministerio de la Juventud, eh, y como servidor público estamos invitando a todos los jóvenes a que participen y que vayan y se vacunen, vayan vacunen a su hermano, a su primo. Si en su familia no hay gente todavía vacunada, motívelo a vacunarse porque no van a poder entrar a en los lugares. No es una imposición del gobierno, va a ser una decisión de los mismos comerciantes que van a decir, bueno, eh, si tú no estás vacunado, tú no me vas a entrar a mi negocio, te va a tener que enseñar su tarjeta. Eh, y son decisiones que, que son los mismos empresarios que la van a tomar. Entonces, nada, eh, si tienen alguna pregunta, nosotros estamos aquí Nefi, de, de la vacunación y también puede ser del ministerio. Estamos a su servicio. Nefi, eh, me han tirado por las redes uh -huh. que te hiciera esta pregunta. Los extranjeros que viven aquí, ¿qué documento tienen que llevar para la vacuna? Hasta ahora, eh, el proceso de vacunación solamente es para personas que están legalmente, o sea, que estuvieron en, la, en el proceso, de, en el proceso de, de, de, de extranjerización, o sea, las personas que tienen su residencia legal, eh, los haitianos, venezolanos, chinos, que tenemos grandes números, lo menciono a ella porque son la mayor cantidad de inmigrantes, eh, que tienen su, sus documentos legales pueden ir a vacunarse. Los demás, bueno, tendremos que esperar otro momento cuando llegue la, la mayor cantidad de vacunas. Pero ahora mismo eso es lo que... Todo el que esté legal. El que esté puede legal puede ir a, a vacunarse. No, no tiene ningún con su documento. A, así es. Otra cosa es que en los próximos días, como anunció el presidente, eh, va a estar llegando un cargamento de vacunas Pfizer que va a ser exclusivamente para menores de edad, de 12 a 18 años. Que todavía no está la, la edad de los niños o de los jóvenes de los que jóvenes. se puede vacunar. ¿Qué edad? ¿Qué edad No, de 18 años en adelante, de 18 hasta 300. Okay. Entonces, eh, ¿en qué día es que llega la vacuna? Porque me han preguntado, personas menos de 18 años, que, que averigüen si ellos se pueden El vacunar. presidente anunció que la próxima semana, realmente. No, no es el día, pero okay. eh, la próxima semana. Mira, yo tengo, eh, para explicarle lo que le, le dijo ahorita, a mí me dio el COVID hace ya un mes y medio, voy como para dos meses ya. Entonces, a mí me dijeron, yo quiero vacunarme, pero me, me, me asesoraron y me dijeron, digo, que, que yo no puedo, tengo que esperar tres meses luego de que me dio el COVID para yo ponerme la primera dosis de vacuna porque yo no me he puesto ninguna. Entonces, ¿qué, qué de, de verdad tiene eso? O si sea, algo, algo... ¿Dónde te dijeron eso? En mi papá que trabaja en el siglo XXI y él está en ese Bueno, mesaje, real, ese realmente yo no te voy a decir sí o no porque no manejo la información, pero sería bueno que tú te acerques por uno de los centros de vacunación Mira. y le preguntes al personal que está capacitado para tratar ese tipo de preguntas. Sí. Nosotros estamos trabajando en la parte comunicativa, estamos instando, invitando a las personas a que a que vayan y se vacunen, y, y esa parte sí. realmente no la manejo. Okay. Ah, podemos ir a preguntar, Gonzalo. Claro, yo lo que quiero, <risa> quiero es vacunarme, quiero salir de eso, quiero vacunarme, pero tengo miedo a que me vaya a dar algo porque me dio el COVID hace casi dos meses y, y me, me, han inform, me han informado, no sé si la, la información la han. No sí, te apures, más, no hay contigo, eso, pero ya, quiero primero eso. No quiero Nefi, diga Estamos viendo un accionar del Ministerio de la, de la Juventud, tanto provincial como regional, uh -huh. aquí en San Francisco de Macorís, que antes no se veía. Está viendo que la juventud está diciendo presente, hay cursos, eh, hay incentivando a la juventud a que tiene que hacer algo por la vida. Así es, mira, nosotros hemos llegado a la posición. Eh, que el presidente nos envió para cambiar la cara del Ministerio de la Juventud. Esta gestión encabezada por la Ministra Luz Jiménez busca cambiar la cara del Ministerio y nosotros desde la región que dirigimos y también la parte provincial que la dirige Ana Ventura hemos estado trabajando en capacitación eh, recientemente el, el pasado viernes terminó el primer curso que nosotros convocamos de, de servicio al cliente donde más de 25 jóvenes eh, realizaron este curso y ya terminaron y ya en los próximos días van a estar realizando la graduación de manera virtual hay otros cursos que nosotros habíamos ya convocado hay más de 1200 solicitudes o sea los jóvenes quieren eh, capacitarse en diferentes sentidos y nada nosotros estamos para servirle el ministerio no es solo becas como piensa la gente nosotros somos el ministerio que piensa la gente que solamente es de becas en esta gestión de Luis Abinader él tiene un interés claro y es crear un sistema nacional de becas, que no haya tres instituciones dando becas, sino que haya un equipo conformado por el Ministerio de Educación, el Ministerio de Educación Superior y el Ministerio de la Juventud, que ofrezcan entre los tres las becas a los jóvenes que se lo merezcan, porque tampoco es eh, como antes, nosotros tenemos más de siete mil becas y, y se han tenido que, que suspender 1.200 becas porque hasta personas muertas tenían becas. Hello, buenas. Hello. Hello. Bueno. Sí, saludos. La familia musical. Eh, activo. Ego lo sé, si Ah, el goido sexy, ¿está todo? Ah, Estamos aquí, ese, goido es sexy. Ese? ese es mío ese. Está aquí, el goido. Ya, Ya. Yeah. Está sí. querido, el goido, por tu tío aquí. Señor, la juventud quiere mucho este programa, Nefi. Sí, sí, sí. Eh, no dudes tú que Magara llame también para saludar. Saludos a Magara. No, tú sí. sabes sí. Nefi. Sí, sí. por aquí una preguntita. Dale. Es bueno que usted sí. le mencione, porque muchos jóvenes, días tras días, me pregunta, amable, ¿dónde están vacunando? Es bueno que usted, como una persona eh, que está al tanto, y sobre todo eh, haciendo un llamado a la juventud Juan, que se vacunen, de que por favor, eh, usted le mencione algunos eh, establecimientos y lugares, donde están vacunando? Así es, mira, están, se está vacunando en el Centro Médico Siglo XXI, Centro Médico Doctor Ovalle, en la UAS, recinto San Francisco. Aquí no hay un joven que... Yo creo que no sepa dónde está la UAS. En la UAS se está vacunando en el edificio H. En la Universidad Católica Nordestana también se está vacunando. En la Capilla de la Alta Gracia, que está cerca de la, de la Provincial de Salud, en la, en la Organización Los Maestros. En Villarriba se está vacunando en el Polideportivo. En Castillo también el Polideportivo. Y hay otros puntos realmente. En Hermanas Mirabal, que eh, es la, la, la provincia vecina, en el, en el municipio de Tenares se está vacunando en el polideportivo. En Salcedo se está vacunando, en la Provincial de Salud, en la Casa de la Cultura y otros lugares más. O sea, no hay excusas para vacunarse. Antes, cuando estábamos en medio de la pandemia, llorando, todo el mundo Queríamos trancado en la, la casa. Vacuna. Sí. Ay, la vacuna. Y ahora que la tenemos gratis, aprovechen eso, que cuando la vacuna se acabe, yo confío en el presidente que va a dejar la vacuna... Pero ustedes saben que en este país las cosas cambian. Y cuando las vacunas se acaben y ya no haya vacunas gratis, entonces todo el mundo va a querer vacunarse y va a tener que pagar. El edificio H de la UAS, porque la, uno bregar con gente es <risa> una cosa increíble. El edificio H de la UAS es entrando por atrás el primero de la ambulancia. Exactamente. Ahí por detrás. Usted da su motor ahí que no se lo van a robar y usted entra a vacunarse. Para los que no saben, en la UAS También en el Centro Médico de Toro Valle, lo están Valle, haciendo, Detrás siglo. del siglo XXI También, si usted no sabe, usted me llama A mí que yo voy y lo llevo O me pueden llamar a mí sin problema, mi número es Anótenlo, 849 405 0636 849 405 0636 36 Cuadramos, pa, y yo lo llevo También se está vacunando en la escuela Gregorio Luperón De Vistel Valle, para los que viven en esa zona O sea, no hay excusas Para, para, para no vacunarse yo tengo una preguntita. Dígame. En el caso de las campañas que está haciendo el ministerio en las redes sociales con los urbanos, ¿cómo surgió esa implementación, el apoyo y si está teniendo resultados? Bueno, yo creo que eh, es una de las campañas más, eh, vamos a decir, que han dado más resultados durante este proceso. Esos urbanos están haciendo eso en, en manera de colaboración no se les está pagando un peso, he visto personas que, que dicen que, que el ministerio está gastando millones y millones en eso, es mentira, todo eso es colaboraciones hasta Néstor Flow salió en el, en, en el Instagram de, del Ministerio de la Juventud y seguimos buscando colaboraciones, se está trabajando eh, para que todos los urbanos y todas las personas que tengan manera de influenciar, y hasta los que no son influencers, hagan su video invitando a vacunar, entonces esta, esta medida y esta Campaña que tenemos como ministerio, creo que está dando resultados. Aprovechando que tú hablaste de, lo, de los urbanos, eh, ¿habría algo para los urbanos de Macorís? tú sabes que aquí, aquí hay urbanos que tienen cierta influencia. Yo creo que ya me manejo en esa área de los urbanos. ¿Habría algo para que los urbanos motiven de aquí los muchachos que tengan sí, un nivel de popularidad, sí, como sí. el mismo Neto y varios de los muchachos? Sí, que, sí, claro. Nosotros incluso... Eh, hace un momento me enviaron ya el comunicado oficial, de que busquemos la colaboración de todos los, de todas las personas que tienen influencia en las provincias, de los urbanos que tengan también influencia en la provincia. Y no solo influencia, también nosotros podemos eh, darle la oportunidad a esos jóvenes de salir en, en el Instagram del Ministerio de la Juventud. Claro. Es un Instagram que es seguido por muchas personas y que ahora mismo está eh, en el tope por el community manager que tenemos, que le está dando rafagazo a todo el mundo y no se queda callado. <risa> Señores, llegamos al final. Queríamos tener una hora y pico en esto, Nefi. Pero un llamado a los y los guaguaguas que se vacunen rápido. A vacunarse todo el mundo. Todo el si usted quiere testear de nuevo, tiene que... Claro, ponerse la, la cosita en el brazo. No, como dice papá Darima. Señores, hasta mañana.